de la cuna quieren manipularnos, la escuela solo quiere que obedezcamos, el jefe en el trabajo pretende dominarnos, todos quieren quitarnos nuestra libertad. Y entonces, ave, Fénix, Fénix, sí, ave. Fénix, Fénix, sí, en la televisión solo basura hay La prensa y la radio mentiras dan Gobiernos y políticos engañan siempre Todos quieren robarnos nuestra dignidad Y entonces hace ah, Fénix, Fénix, sí Nuestra civilización muy responsable promueve la conciencia de unidad Por eso ave, fénix, fénix, sí, ave, fénix, fénix, sí Evolución altruista en cada gesto nuestro, el bien común en el acontecer cotidiano Compartida nacerá Por eso ave, fénix, fénix, sí Ave, fénix, fénix, sí Solo hace falta algo de honestidad un Compromiso franco con solidaridad la Creatividad del alma activada Mutando la esencia de nuestra raza por eso AVE, Fénix, Fénix, sí AVE, Fénix, sí Hacemos una rebelión cívica Revolución muy pacífica Singular iniciativa épica Movimiento de innovación social Así se hace Ave fénix, sí se hace. Ave fénix, sí nace. El ave fénix, sí yeah, nace. El ave fénix, sí. Yeah. La cultura silenciosa requiere de una actitud, una, una actitud, actitud espaciosa. espaciosa, una conducta que integre, que integre energía preciosa. Para que nuestra raza nos siga, nos siga ociosa, despertar con el alma, con el alma curiosa. entienda que su esencia es una esencia valiosa, alcanzando juntos una conciencia abriosa. Es aceptar todos el desafío de la sociedad de la sociedad Hablo de la sociedad nuestra sociedad la sociedad que construimos juntos todos a cada rato Es aceptar todos el desafío de la sociedad maravillosa hermosa